Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Juan Pablo Reynoso con ustedes, espero que se encuentren bien. Vamos a verificar el día de hoy un libro específicamente del área de anatomía humana. Si les interesa este libro para hacer su presentación o si son estudiantes de medicina y quieren ver el contenido que tenemos por acá con imágenes de buena calidad, me van a dejar en los comentarios para luego compartirle mediante correo electrónico la información de este libro. Así que ya ustedes saben, denle like, compartan este video y disfruten del contenido del día de hoy. Más adelante vamos a hacer otros videos recomendando libros de otras asignaturas que le pueden servir. Bien, aquí tenemos el libro que es el libro de anatomía de Sobota. Este es un libro bien interesante que le va a servir bastante a todos ustedes. Comenzando acá en esta imagen es para hablar a los principiantes que van a iniciar anatomía humana, la posición anatómica. Vamos a evidenciar también otra estructura. Por ejemplo, acá vemos el hueso con la conformación del hueso, que sería la parte interna del hueso. Vamos a evidenciar también las osificaciones, la división del hueso Y algo bien importante e interesante aquí, eh, que le va a servir bastante a los estudiantes que están iniciando en anatomía humana. Aquí mostramos los tipos de músculos tipo de músculos, por ejemplo digástrico, bipeniforme o bíceps en este caso. Lo peniforme acá, en este, lo poligástrico. Vamos a ver también la parte de los sistemas, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema geniturinario, endocrino. Bien, vamos a los que vinimos, a mostrarle las imágenes que le van a interesar bastante para que ustedes cuando quieran hacer presentaciones de anatomía de cabeza y cuello aquí por ejemplo yo puedo utilizar este lápiz para dibujar aquí yo puedo señalar las estructuras que me interesan puedo por ejemplo mostrar aquí ese hueso nasal vemos acá la articulación del hueso nasal con el frontal esto aquí se llama nación por ejemplo esto que evidenciamos acá es el agujero infloritario Aquí vemos las fosas nasales, esta estructura que se ve acá son las conchas nasales inferiores que pertenecen a los huesos de la cara. Estas son las conchas nasales medias. El meato nasal viene siendo la estructura que está aquí debajo de las conchas nasales inferiores, Es el meato nasal inferior y así sucesivamente. Espina nasal anterior, esta parte que se ve acá. Aquí vemos el hueso cigomático, malar y esto acá es parte del ala. Mayor del esfenoide en la cavidad orbitaria. Señores, aquí vemos ya de, con distintos colores en una vista lateral de los huesos del cráneo para ustedes poder estudiar. Esto es magnífico. Por ejemplo, si yo quiero mostrar acá este punto craniométrico, aquí vemos que tiene forma de una H. Recuerden dos puntos craniométricos importantes: el terium y el asterium. Aquí tenemos uno, punto craniométrico, y acá tenemos otro. Ya saben, vemos acá el ángulo de la mandíbula. Estudiantes de odontología también le puede servir bastante este libro. Aquí vemos, por ejemplo, los huesos volmianos, cuando ustedes van a hablar de los huesos suturales, que son huesos supranumerarios, que pueden existir en los huesos del cráneo, en las suturas. Esto es un hueso volmiano. Aquí vemos también este otro punto craniométrico, que es en la protuberancia occipital externa. Vemos acá otro punto craniométrico importante, el famoso brecma que es el punto que se encuentra entre la unión de la sutura sagital que es esta, y la sutura coronar, que es esta. Ese punto que se ve ahí se llama bregma punto clásico que le puede salir en anatomía. Aquí vemos, por ejemplo, la cara interna de los huesos de la bóveda craneal. Vemos acá estos surcos, que son surcos producidos por la arteria meningia media, muy importante cuando se va a hablar de esos surcos, de esa bóveda craneal las fositas granulares de Pacchioni, esto que se ve aquí, o granulaciones aracnoides, así lo puede decir también. Vemos el surco del cero sagital superior que inicia aquí en la cresta frontal y terminará en la protuberancia occipital interna posteriormente. Ahí lo vemos en una vista lateral en un corte sagital de los huesos del cráneo. Ahí vemos también tanto huesos de la base del cráneo, la bóveda, y parte de los huesos de la cara. Por ejemplo, aquí vemos en este corte sagittal, vemos acá el seno esfenoidal, que es uno de los senos paranasales. Vemos acá el seno frontal, que también es otro seno paranasal, que solamente se puede evidenciar en, un, en una imagen lateral. Aquí vemos los agujeros de la base del cráneo, lo más clásico que ustedes van a aprender y le va a dar carpeta. Esos agujeros de la base del cráneo, cuando ustedes lo estén estudiando, tienen que estudiarlo en orden por piso. Por ejemplo, esto que se ve acá es piso anterior de base de cráneo. Todo lo que se encuentra aquí, desde aquí hasta aquí. Todo lo que se ve acá, ahí, piso medio de base de cráneo o fosa media de base de cráneo. Y todo lo que se ve aquí posteriormente es fosa cranea posterior. Eso se lo van a preguntar. ¿Cómo se divide el piso, el piso del cráneo o la base del cráneo? Se va a dividir en tres fosas. ¿Y cómo vamos a tener acá estas estructuras distribuidas? Los agujeros, siempre se lo van a preguntar. ¿Y qué pasa por cada uno de ellos? Eso le da agua de beber a todos los estudiantes de medicina. Esta es una buena imagen para hablar de los agujeros. Por ejemplo, aquí vemos el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Vemos aquí debajo esto que se ve ahí. Eso corresponde a la fisura evitaria superior o hendidura efenoidal que también pasan muchas estructuras importantes que van a globo ocular y que vienen de globo ocular. En este caso vemos ahí este otro agujero, acá, que es el agujero, ese agujero redondo, le conocen también como redondo mayor, por ahí pasa el nervio maxilar, aquí vemos el agujero oval, que por ahí pasa el ramo mandibular del nervio trigémino, y la arteria meningea accesoria. Luego tenemos este otro agujerito aquí pequeño, que es por va a discurrir por ahí el ramo meningio de nervio mandibular y la arteria meningia media. Ese es el agujero espinoso, agujero redondo menor. Aquí vemos, por ejemplo, este conducto que es el conducto, el agujero rasgado anterior. Ese conducto, que es el conducto carotidio, Acá. Agujero rasgado anterior. Eso tiene mucha polémica ese agujero cuando se habla de él. Pero más adelante, cuando ustedes tengan la asignatura, van a entender bien. Este libro es específicamente estudiantes que tengan estructura, estudiantes que quieran iniciar anatomía humana de cabeza y cuello. Aquí vemos también la parte donde encontramos la hipófisis, esto se llama silla turca o fosa hipófisiaria. Esto es el clibus o canal vacilar. Estas son las fosas cerebelosas, acá donde se aloja el cerebelo. Las fosas cerebrales, acá arriba. Y esta cruz que se ve acá, la confluencia del océano o prensa Herófilo. Así se llama. Muchos nombres, señores, pero eso ustedes lo van aprendiendo al paso, a medida que vayan leyendo. Esto es simplemente para que ustedes puedan ir señalando las estructuras. Aquí vemos la cara externa de la base del cráneo. Vemos aquí la apófisis estiloide, que pertenece al hueso temporal. Vemos acá la apófisis mastoide, que también pertenece al temporal. Y un agujerito que se encuentra aquí, que es muy clásico, que le pregunten en los exámenes, que es el agujero estilo mastoide, por donde discurre el nervio facial, sale del cráneo, Junto con la arteria estilomastoidea. Aquí vemos también esta partecita. Esto ahí va a señalar el agujero del hipogloso o conducto del hipogloso. Que es por donde va a pasar en el nervio hipogloso que es el ocebo craneal. También podemos evidenciar acá parte del agujero rasgado posterior. Nítido. Eso es súper, súper importante. Aquí podemos ver de manera individual desarticulado el hueso frontal. Muy importante cuando ustedes lo vayan a estudiar de esta manera. En el libro de texto de Rubier se describen muchas estructuras acá, en esta porción, que tiene dos porciones, por ejemplo, una porción órbito nasal, que es la horizontal, y una porción vertical, que es la porción escamosa del hueso frontal. Bien, eh, esto acá, una vista que se ve desde abajo, vista inferior, ahí vemos el hueso etmoides, la lámina cribosa, la lámina perpendicular del etmoide, estas son las masas laterales. Muy importante e interesante. Aquí vemos desarticulado el hueso maxilar de un lado, el hueso maxilar del lado derecho. Vemos acá en una vista superior de los maxilares, la vista inferior de los maxilares. Esto aquí viene siendo el paladar duro. Esto es palatino, la lámina horizontal del palatino. Bien, bien interesante que le puede servir de ayuda. Miren acá otro seno. Este es el seno maxilar. Recordar que el seno maxilar también, esto pertenece a los senos paranasales esto es el hueso palatino todo esto se lo pueden preguntar en una exposición que ustedes tengan de anatomía, cómo están conformados los huesos, aquí vemos por ejemplo la lámina perpendicular del etmoides vemos acá la apófisis crista galli vemos aquí el bómen. esto tiene la porción ósea del tabique nasal bien, ya la porción cartilaginosa no va a estar ahí, que eso desaparece, esto acá es el seno esfenoidal Recordarle que se puede hacer cirugía de la hipófisis a través de la fosa nasal, atravesando acá parte del seno efenoidal y llegando a la fosa hipofisiaria. Esto es súper interesante. Aquí vemos el bómen, que este es un hueso impar, el único hueso impar de la parte superior, del maxilar superior. Este es un corte que vamos a dar aquí, un corte coronal y una vista anterior donde vemos ahí la parte del tabique nasal, vemos fosas nasales, vemos acá el etmoides, que estará ubicado en diferentes lugares. Estará en la cavidad craneal, estará en la cavidad orbitaria, estará en la cavidad nasal. Bien, este hueso va a estar en varias cavidades. Aquí vemos el esfenoides, para ustedes estudiarlo desarticulado, bien interesante, se ve así. Estudiarlo así, desarticulado, es bien Aquí vemos, por ejemplo, la apófisis pterigoides, estas son las alas mayores del esfenoides. estas son las alas menores, la parte del cuerpo del esfenoides. Aquí vemos la silla turca o fosa hipofisiaria, esta es la fosa terigoide. Bien, tiene forma de un murciélago. Aquí vemos la fusión que existe entre el hueso esfenoide y el hueso occipital, entre el esfenoide y el occipital, hay una fusión. Este es el hueso temporal con sus tres porciones, porción escamosa, porción mastoidea y la porción petrosa. Vamos a mostrarla aquí, porción petrosa. Esa es la porción más dura, tiene varios nombres, porción pirámide petrosa o peñasco o la porción petrosa. Esta es la parte acá del conducto auditivo interno que se encuentra en esa porción. Vemos aquí una vista inferior. Este es el hueso parietal, muy fácil de estudiar con sus varios bordes. Tenemos acá el borde, el borde temporal. La parte aquí del borde, acá. Este viene siendo el borde sagital que se articula con el otro hueso parietal. Esto es con la parte del hueso frontal. Frontal. Y esto aquí se va a articular con el hueso occipital. Señores, hasta aquí vamos a dejar este video. Aquí vemos desarticulados los distintos huesos. Vamos a dejar este video para que ustedes solamente puedan evidenciar lo de la cabeza y el cuello. Más adelante, si quieren evidenciar otras estructuras en este mismo libro, vamos a hacerle ese video, me lo dejan en los comentarios. Si le interesa para compartírselo, hay de toda la anatomía en sí, anatomía de cabeza y cuello, anatomía de tronco y anatomía de extremidades. Pero la más interesante aquí son las de anatomía de cabeza y cuello. Síganme para más contenido, denle like a este video y compártanlo con sus amigos, los interesados en obtener este libro. Ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video.